Amanecemos con esta noticia que en realidad ayer en horas de la tarde empezó a escucharse como un poquito más fuerte sí. Porque el gobierno quiere dejar sin efecto esta norma, esta, eh, esta, esta ley de alquileres Que ha traído dolores de cabeza en algunos casos, sí, mucha gente ha traído tranquilidad en otros uh -huh. Veremos, como siempre hay partes afectadas y partes beneficiadas Pero por suerte estamos en comunicación telefónica con alguien que nos puede informar sobre... Este tema que es Romina Gordillo, ella es vicepresidenta de la Cámara de Corredores Inmobiliarios para poder hablar sobre esta suspensión, aparentemente uh -huh. que sería inminente, de la ley de alquileres. Romina, bienvenida LB 7 ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por el tiempo. Y bueno, como decía, es importante llevar información clara a todas las personas porque bueno, desde ayer a la tarde que empezó a circular esta información de la suspensión de la nueva ley de alquileres eh, generó mucha incertidumbre en el mercado un uh -huh. mercado que ya como ustedes dos bien decían, este, está resentido entonces, bueno, por eso te agradezco este espacio como para que, eh, digamos, aclarar un punto primordial que es que si bien hay una decisión del Estado Nacional de suspender la ley que está vigente en el 2020 Hoy la única ley vigente es esa aún, o sea, todos los contratos que haya que firmar, eh, porque te cuento que ayer ya estaban suspendidos todas las firmas de los contratos, esperando a ver qué sucedía, ¿sí? Eh, esto no es algo que sea de un día para el otro. Entonces, este, bueno, llevar esta claridad de que la ley que está vigente hoy es la que entró en vigencia en julio del 2020 y que todos los contratos tienen que seguir esa ley, se rigen todavía por esa ley. Hay un mecanismo legal que tiene que seguir el Estado Nacional como para poder suspenderla o derogarla o modificarla. Eh, una forma es a través del Congreso, que es en realidad la vía correcta, y otra forma puede ser a través de un decreto de necesidad y urgencia que dicte el Estado Nacional, pero, eh, bueno, aún no está ese decreto, por lo que se sabe, en todo lo que va de este mes no va a salir, por lo tanto, eh, no es aconsejable que se suspendan las operaciones, y, y bueno, todo sigue aún con la ley anterior, ¿sí?, Bien, la anterior sería entonces, digamos, que rige en cuanto a contrato? O sea, perfecto, la ley que está en vigencia es la que rige con contratos a 36 meses como plazo mínimo, puede ser mayor, pero el plazo mínimo que establece la ley son de 36 meses, y eh, las actualizaciones una vez al año, Bien. ¿sí? Estos dos puntos son los que han generado la controversia en el mercado y eh, son los que están, digamos, en el, en el ojo del huracán en, desde el principio del 2019, cuando en, en diputados, en senadores, se estaba ya debatiendo esta reforma. Estos dos puntos eran, eh, digamos, los lo más observados. Eh, no tanto el del plazo, porque por algún lado... Eh, el inquilino le da más tranquilidad hacer un contrato a mayor plazo uh -huh. pero sí el de eh, esta modificación de los precios solamente una vez al año uh -huh. en un país con la inflación que tenemos en donde todos los meses estamos con una inflación arriba del 5% eh, fue perjudicial para el propietario por un lado uh -huh. y y por otro lado generó mucha especulación también porque es por eso que se empezó a distorsionar el mercado muchos propietarios dijeron bueno no entonces en estas condiciones yo no alquilo, lo pusieron a la venta los inmuebles, entonces eso generó falta de oferta en el mercado y bueno y después en el mes 13 cuando finalmente tiene la suba es un impacto negativo para el inquilino hoy estamos en una suba del 93% sí. esos índices eh, con los cuales se hacen las subas, no son índices que lo pueda eh, inventar el propietario o la inmobiliaria, es un índice que eh, lo publica el Banco Central. Y como te decía recién, estamos en un 93%, es decir que un inquilino que estaba pagando mil pesos al otro mes ya tiene que empezar a pagar 200 casi, ¿me entendés? Entonces sí, sí, sí. es como un golpe importante al inquilino. Entonces... Eh, también de parte del inquilino es como esperado eh, esto de que se puede ir haciendo eh, semestralmente algo un poco más escalonado como para que también ellos puedan ir acomodándose la verdad es que como en todos los casos no mencionábamos hay partes que, que resultaron beneficiadas bueno el, el propietario al poder protegerse el inquilino al estar sujeto a eso también no se hacía como medio a ciegas decir bueno hoy puedo de última Tendré que irme antes, pierdo el depósito... Tenemos varios casos cercanos uh -huh. lamentablemente en este último tiempo por los aumentos uh -huh. que se fueron dando en el medio o cuando salió la cifra que te tenga que ser todo de una. Decir, claro, che, el ochenta y mucho. pico por ciento de una tengo es que... Es mucho porque mi salario no está adaptado a Exacto. lo que dice el Banco Central. Exacto, esos números son muy diferentes. Sí, tal cual. En realidad este, comento que el índice está conformado por la inflación y por la variación salarial. Uh -huh. Pero obviamente hay sectores que tienen variación salarial menor que otros y este índice hace un promedio de todo. Entonces, claro. como ustedes bien decían, algunos lo van a afectar más que a otros. Uh -huh. sí, sí. con respecto es, ¿Qué tema, no? Porque también digo, esto no está vigente todavía, hay no. mucha gente que está escuchando y tiene que prestar atención porque no crea que no va a pagar, digo, tiene que pagar porque hasta que se cambie la ley esto va a tardar, como lo está explicando muy bien, digo va a, tardar, va a tener un tiempo esto sí va a tener un tiempo y además Carlos como vos decías o sea todo sigue eh, según el contrato que está firmado entre las partes eso no se puede, y... no se puede modificar por más que en el medio pase algo con la ley o estén estos rumores, ese contrato es lo que así, sirve, así es, así es mami, así es, el contrato es lo que rige esa locación entre las partes si el día de mañana cambian la ley en el Congreso, por ejemplo, eh, ese contrato va a seguir vigente, no va a ser retroactivo, va a ser para los contratos que se firmen desde el momento que salga la entrada en vigencia de una una nueva ley o de las modificaciones de la ley, desde ese punto hacia adelante. No, eh, que no entre, digamos, esta incertidumbre en los que ya hoy tienen un poco, digamos, ya acomodada la economía, según el contrato que firmaron, porque eso va a seguir vigente. A menos que, eh, que como te digo, va a tener un tiempo, más o menos unos 30, 60 días, de, eh, de que esto se pueda llevar a cabo a través de un DNU del Estado Nacional, eh, que ahí en el DNU pongan alguna, eh, digamos, eh, correctiva y que sí entre en vigencia, pero de todas maneras a partir de ese momento. sí. Lo más normal y como se, se trabajan todas las leyes es todo a través de Congreso y nunca retroactivo. ¿sí? Entonces lo que hoy tenemos firmado es lo que va a seguir vigente en esa relación contractual. Es excelente poder llevar sí. esta tranquilidad Bueno, somos muchos acá en el equipo que alquilamos Con oh, certeza, ¿no? Porque... Y, y poder tener algo real Y también valer de ese contrato Que es el que tenemos firmado sí. Y a partir de ahí entender que No se puede modificar, o sea, sí por decreto Sí por congreso Pero eso va a llevar un tiempo Y va a ser a partir de que eso entre en vigencia Cuando sí. entren esas modificaciones así es Así bien. es Bien, bien, bien La verdad que es un tema que da para hablar, nosotros sí, no, justo sí. ahí, cerquita, que nos justo en el final. cerquita del final, pero no va a faltar oportunidad seguramente, Romina, para volver a molestarte, porque me imagino que también este rumor de algún lado mm. sale, cuál es el malestar de los inquilinos, hay mucho que hablar, así que agradecemos el contacto y queda ahí en, en producción para en otro momento poder hacer una entrevista un poco más abarcativa, si te parece. Por favor, con mucho gusto y agradecerles nuevamente a ustedes por el espacio para llevarle claridad a la gente. Muchísimas gracias y te deseamos una buena jornada. Igualmente.